¿Querés explicar? Sí, eh, voy explicando. Sí, no al revés, ¿no? Primero la. Bueno, el contenido. Sí, sí. sí. Yo la forma luego. Sí, ¿no? Bueno, eh... bueno, han hablado personas que saben mucho. Nosotros ahora lo que queríamos en esta parte de, de la charla era más buscar la interacción entre con nosotras. Nosotros no vamos a hablar, no vamos a hacer una intervención. La idea era entre todas buscar los problemas los, las cosas más frecuentes que hemos encontrado en la, a la hora de utilizar las redes sociales y la idea es que ustedes participen ¿no? nuestra, nuestra visión era que con todo este material después lo podríamos solucionar con las dos sesiones que vienen, bueno los dos días que nos quedan, ¿no? entonces un poquillo ahora Ibai explicará un poco pues, cómo, de qué forma la vamos a intentar hacer y bueno, y esperamos que ustedes participen con sus problemas sí a ver, eh, lo primero que bueno, hola. Eh, lo primero que tenemos que decir es que lo que queremos es que esta sesión se parezca al máximo no solo, eh, o sea, no se parezca tanto a una explicación de lo que son las redes, las redes sociales, sino que queremos que se parezca en sí la propia sesión a una forma de trabajar en red. Para eso es muy importante que eh, rompamos la unidire unidireccionalidad. Perdón por el palabro. Eh, y, por lo tanto, no vamos a ser Pablo o Culebrae e eh, Ibai eh, quienes eh, estemos eh, dando la información, sino que queremos que sea interactiva. Para esto, las intervenciones eh, se pueden hacer de dos maneras. La primera es en el Twitter. A ver, eh, si buscamos... Bueno, ¿entras tú? Acabamos de crear una etiqueta para la, para la sesión, que no será la general de las jornadas, sino que... Eh, será la etiqueta, el hashtag Redes15M. Con esta etiqueta... No creo que salga todavía. Tendrás que entrar con el usuario y... Sí, sí. no. Redes15M como hashtag. Así que quienes tengáis el smartphone, o el, tel el ordenador en la mano, podéis entrar ya. Y como veréis... Eh, lo que os proponemos es que identifiquéis eso, las dudas, eh, las cosas prácticas. No queremos que sea una chapa teórica que ya tendremos muchas y mucho más interesantes, de gente que sabe mucho más eh, respecto a las redes sociales, sino que eh, aquí estáis gente, un montón de gente que estáis vinculadas a, a movimientos que eh, teóricamente estas jornadas os interesan para eh, mejorar el uso de las redes sociales en vuestro trabajo y por lo tanto... Eh, lo que queremos es que nos contéis qué es lo que necesitamos para que colectivamente identifiquemos estos problemas y podamos eh, tratarlos mañana y pasado mañana a nivel práctico. Por otro lado, como os decía, habrá dos formas de participar. Una que será a través de un tuit y la otra que será a través de un tuit analógico. Cada intervención tendrá 140 segundos. Es decir, eh, igual que en Twitter eh, hace, falta una, hace falta hacer un esfuerzo de concisión y de, de síntesis, que yo ahora mismo no estoy haciendo... Eh, pues eh, a vosotras, como aunque rompamos la unidireccionalidad, sigo teniendo el poder porque estoy sentado aquí, jeje, pues a vosotras os eh, exigimos que hagáis vuestras intervenciones en 140 segundos únicamente. Igualmente, eh, queremos, y por eso hemos puesto aquí el timeline de, este, de esta etiqueta, queremos que haya interacción y que, por lo tanto, si hay una idea que se está repitiendo mucho aquí, pero que no está saliendo eh, a través del micro, sepamos también... Como, eh, o sea, que muchas veces eh, seguimos eh, hablando y seguimos haciendo distinciones absurdas como lo real y lo virtual, cuando eh, podemos identificar colectivamente que si algo está saliendo por aquí, aunque no salga por el micro, probablemente es más real y más importante que lo que está diciendo, lo que se está diciendo en el mundo de los átomos, y no en el mundo de los bits. Sin, es, eh, sin más eh, dilación, pues os damos la, la palabra y eh, ya sabéis, 140 segundos. Perdón, eh, suelo explicar, esta fricada de los 140 segundos no es una idea nuestra, sino que esto eh, lo hacían en Tahrir, en Egipto, durante la ocupación, de en, en febrero sobre todo, a partir de la ocupación de la plaza, para agilizar los, los debates. También porque, como hay un montón había un montón de gente que quería hablar, eh, vieron que la forma de Twitter, de poder organizar las asambleas, eh, podía, ser, podía ser útil, y allí les llamaban tweet debates. Una pregunta técnica. ¿A alguien le molesta si, si fotografio de cara? ¿A alguien no quiere salir en fotos? Vale. Pues empezamos. Yo solo paso el micro. Sí, sí. Un... Tienes ahí. Vale. Bueno, ya que. Ah. A ver, eh, ya que ya que puede ser como un tweet, voy a hacer una mención eh, y. Por lo tanto, voy a mencionar arroba adacolau, que ha mencionado antes, eh, precisamente ejemplos de comunicación en las redes eh, que, que había identificado como un problema. Eh, Toret te ha contestado eh, ya parte, pero molaría poder eh, que expresaras esta, esta misma idea que expresabas en la sesión anterior, por ejemplo. A ver si podemos. Yo, yo veo que uno de los problemas es que hablamos mucho de ser 2.0, pero somos muy 1.0 dentro de un círculo. Es decir, las redes sociales sirven para comunicarnos entre nosotros y entre nosotras dentro de un círculo de convencidos, pero no para superar y, y romper ese círculo. Entonces, que no somos realmente 2.0 en esas redes sociales. ¿Cuánto Sí, sí, han sobrado un montón de caracteres. De entrada se plantea el problema de cómo trabajar con, con redes cuando las redes están compuestas por personas que no están eh, alfabetizadas tecnológicamente o no estamos alfabetizadas tecnológicamente al nivel de brutal de los hackers que corren por aquí. ¿no? Pero sobre todo el, el primer nivel, ¿no? por ejemplo, mujeres de 60 años que no usan Twitter. Hay también la, la, la cuestión del acceso a tecnología. Solo puede participar quien tiene acceso a, tu, a un dispositivo móvil o internet para poder hacer el tweet. ¿no? En algunos casos de. Son 140 segundos, que son bastante más que lo que estamos utilizando. ¿eh? <risa> que no son 14 segundos. Ahora. Que habláis, hablamos del uso por parte de los colectivos y sí. los movimientos. Y yo mi experiencia es que somos más las personas que estamos en esos grupos los que hacemos el uso y entonces rompe muchas cosas porque la organización normalmente entiende eso como un medio, no de lo que hablabais, de distribución, de publicidad. Cuando tú entras te das cuenta que te contamina. Entonces yo pienso que son personas que después inciden en sus grupos y contactan con personas, no con organizaciones O sea que sí le cambiaría la idea que... Porque yo no sé qué colectivo usa directamente eso si no es con una idea de publicidad, fundamentalmente. Ahora, las personas que estamos ahí sí luego hacemos otro. ¿Qué? No puedo creer que no tengáis... A ver, a ver. Joder, puta. Vale, antes alguien decía, preguntaba lo que era un, un, un troll. Un troll es lo que está haciendo Shim. ¿ahí? Sí, sí, claro. Eh, ¿sí? Vale, uh, yo creo que uno de los problemas es que a veces confundimos, yo incluida, uh, el medio con el fin. A veces tenemos herramientas muy potentes, aprendemos a usarlas muy bien y nos quedamos satisfechos con eso. No es lo normal, además la gente que estamos por aquí muchas sabemos usado bien, pero se nos acusa sobre todo de pensar que conseguir un trending topic es nuestro fin final, por ejemplo, o conseguir más seguidores es nuestro fin final. Alguno más o intercalamos a alguno de los que están en la pantalla si os parece. Bueno, se comenta mucho que hay demasiadas herramientas, por ejemplo, aquí hablan de, de que a veces nos liamos mucho, porque está el mail, el n-1, el, el facebook, el twitter, que es demasiado complejo. Después aquí habla otro de proyectos demasiado 3.0 y que no están en tierra firme. Y no sé si hay más por, por aquí. Por... Sí, eh, un problema que, que veo es que a veces eh, esa capacidad para mover afectos que tiene, por ejemplo, twitter, hace que a veces caigamos en una, que una dinámica de subjetivizar excesivamente y un poco de histeria colectiva, no a veces de algo que sobredimensionamos la, la impacto social que tiene en, alguna, en algunas ocasiones, creo que nos pasa. Yo apunto todo en un papel y boli por, si, por si las <risa> Bueno, esto solo como pregunta, porque no lo sé, sinceramente. Pero algunas otras herramientas de microblogging, como por ejemplo Identica, que no sé hasta qué punto las estamos utilizando para ir migrando o simplemente ir probando sobre estructuras que trabajan con software libre y con otra filosofía y que no están eh, bajo un control y que por lo tanto nos permiten de alguna manera realizarnos más como colectivo. Agueda por ejemplo plantea la importancia y el uso de los hashtags, eh, Yolanda, eh, pues eso, somos 2.0 entre convencidas pero no hay interacción fuera del círculo, ¿Cómo rompemos la burbuja, eh, Rubén dice, llegar a la gente que no tiene los conocimientos o los medios para participar en la red, Galapita dice: Y alguien que ublida que trabajaba la Sharsa no es Feru en Sharsa, y ublida que también que moviments y es deveniments requeréis en una feina. Eh, Toreta Punta, que es clave a la alfabetización digital, talleres a punta pala. Eh, Nuria eh, Nilska, eh, que Twitter sobre dimensión a la realidad eh, en, la que en la que intervenimos. ¿no? ¿Hay alguna más? Analógico. Eh, bueno En la línea de lo que ha comentado Ada antes y un poco también en la línea que decía Telet, o sea creo que es un error plantear una relación dicotonómica entre la comunicación vía redes sociales, la comunicación mainstream de los medios de comunicación convencionales. A mí me viene en la cabeza 27M, circuló el bulo a través de las redes sociales de la muerte de un chaval que hasta que no hubo una confirmación de los medios de comunicación, no o sea, a nadie se le ocurrió ir a quemar contenedores hasta que no hubo una bueno, hasta que la directa no publicó que, que era un bulo lo que se hablaba. O sea, que, que tampoco es una relación excluyente la que hay entre la comunicación vía redes sociales y la que acaba, y la que acaba volcándose en el, en el medio más mainstream. Aquí y, eh, Isaac Hasimov plantea que si hablas en una asamblea te escuchan todas, en Twitter solo tus followers. Es como una asamblea con altavoces desiguales. Pero bueno, para eso están los hashtags, pero bueno, no voy a contestar. <risa> eh, Carla dice, sigo con la conmoción en relación a temas que no son productivos, masculinos y hegemónicos y la dificultad de permear. Yo Matéis eh, dice, n-1 para mí es una muy buena herramienta, pero sigue para sirve para conectarnos entre los activistas y no para salir al exterior. ¿Alguna, ¿Algún tuit más aquí en la sala? O sea, repetimos que 140 eh, segundos, igual que un tweet eh, bien sintetizado, da para una reflexión que no, es, no son cuatro palabras solamente. ¿eh? No hace falta que tomemos este ritmo acelerado. Pues yo el, uno de los problemas fundamentales que me encuentro es, al cabo de un tiempo de estar utilizando las redes sociales como herramienta, es la acumulación de conocimiento, que en principio eso está todo en la red, ...que de alguna manera los hashtags ayudan a, a después encontrarlo... ...en N-1 hay todas las etiquetas, hay mil mil maneras de, de organizarse... ...pero hasta que eh, a mí, para mí el miedo es, o el miedo, el, el problema básico... ...es esa indexación, ese, ese, ese lenguaje con el que se indexa la información... ...si cambia, se pierde un, montó, un, un montón de trabajo... ...y nosotros como colectivo por lo menos no tenemos claro... No tenemos una seguridad de que ese indexado vaya a, a, a perdurar o, o, o no, tenemos, no tenemos claro hasta qué punto es una cosa global. Y a ver que, si conocéis algún tipo de... Que, que, que nos podéis orientar en este sentido. Una cosa, rebatir el tema de que una comunicación que se haga por Twitter ¿sabes? no llega a la gente que no tiene internet. Es falso. ¿sabes? Si yo tengo internet y mi madre no tiene y vivo con mi madre y me llega a mí algo me dice, lo cuento a mi madre, eh, a mi madre le llega. Se acabó esa idea que repetimos muchas veces y yo creo que es, es falsa. Que una cosa que empieza en la red puede ir al analógico y al revés, una cosa del analógico puede ir a lo otro. Y yo creo que eso es importante entender, o sea, cómo Twitter lanza una cosa que después se extiende, o ya sea al medio o a las redes sociales humanas. Bueno, eh, voy leyendo más tweets. Eh, Subirach plantea la importancia de vincular comunicación distribuida con producción distribuida. Eh, Aquí vemos cómo se ha creado un, un debate a partir de, del que ha lanzado antes eh, Isaac Hasimov, ya que antes había contestado sí, ahora contesta Casiopea Express, había habido otra, O sea que eh, comprobamos también cómo eh, en, en Twitter se está creando un debate que tiene poco que ver con el que estamos teniendo aquí, lo cual no es ni negativo ni positivo, pero podemos constatar como a veces... Los, el hashtag que sigue para, eh, para un evento físico, atómico, digamos, en el mundo de los bits, crea una dinámica que se separa de, de esta misma, ¿no? Eh, Tanque Malsio dice el peligro de infantilizar el discurso, sobre todo en el tema que nos atañe. Sí. Una, y además, solo un apunte que podemos ver los problemas, pero si alguien aquí tiene una solución, estaría muy bien, porque la idea era esta también, ¿no? No veamos aquí con una, la, la, la impotencia, ¿no? Vamos a buscar la potencia también. Vale, eh, un poco en la línea de lo que dice Toret. En la asamblea de mi barrio hemos trabajado por la inclusividad de todas las personas durante mucho tiempo, evitando al máximo que las herramientas de Internet sean eh, el foco de decisiones o de información prioritaria. Por otro lado, te vas a un grupo de trabajo en el que todo está en red. Y, y en cierto modo es más eficiente. Pero eh, mi pregunta, yo puedo comentarle a mi madre, que no, que no sabe manejar Internet, cualquier cosa que lea en el Twitter, pero ¿hasta qué punto esto no es la dictadura del smartphone? Porque... ¿Hay alguna más o leo algún... Sí, mientras tanto, eh, Salta dice se rompe el cerco comunicacional. Ahí hay una relación con los medios masivos, por ejemplo, eh, despierta Isen, fuerza Isen. sen ahora? No, yo me subo al que ha dicho la, la Carla, ¿no? Y en temas masculinos, hegemónicos y productivos, que que es muy, o sea, que, que, que, por ejemplo, desde feministas, nosotras, nosaltres ens sumem ¿no? Feministas indignadas, en sumem a todas las campañas que desde las l'espai 15M a y no trobem que esta reproducción repro a mal tema, por ejemplo, de la burta vendible gratuita, ¿no? O de suport a a que mogui una etiqueta determinada, y tan a de que reproduim las matices invisibilizaciones o la matices jerarquía de temáticas que han 1.0, ¿no? ¿Alguna más. Pues. Se, eh, me gustaría contestar a esto. Eh, eh, yo como mujer, por ejemplo, me siento mucho más reconocida por mis habilidades en la red que, que no fuera de la red. O sea, sigue habiendo problemas, pero yo considero que la red ha liberado, por ejemplo, eh, muchos talentos que eran reprimidos porque como mujer no sabes si puedes, si no puedes, si te escuchan, si no te escuchan y. y yo desde que estoy en la red arraso, mientras que antes no me escuchaba ni Dios. Pero yo creo yo creo que Joana no habla tanto de si como mujer arrasas o no en la red, sino de que los temas que se tratan y que los temas globales, por ejemplo en el feminismo, sí que es verdad que hay un montón de temas que no están apareciendo, que siguen sin considerarse los temas colectivos al margen de que seas hombre-mujer, o claro, pero creo que son dos cosas diferentes. Y a mí, por ejemplo, sí que me parecía interesante con la madre o con la abuela que no tiene Twitter, es verdad que nosotras podemos explicarle, yo le puedo explicar a mi madre lo que leo, pero es verdad que mi madre no puede incidir en ese debate y, y yo creo que Twitter genera tendencias, o sea, que no es que no es neutro, o sea, que lo que pasa en Twitter también afecta afuera, ¿no? Entonces. No es no utilizarlo, sino ver cómo podemos trabajar que esa toda esa otra gente que también debería participar en el debate pueda hacerlo. O sea, darnos cuenta del poder que tiene, reconocerlo, pero buscar formas de... Aquí hay un debate duro, a ver, gala va, porfa. No, no, hay, hay una, hay una... Sí, sí. No, no. El, sí, está no el, el micro hace falta porque hay gente que está siguiéndolo por el streaming y si no, no se oye. A lo mejor es un tema muy básico, pero es algo con lo que yo me encuentro a la hora de mezclar los medios online con las asambleas de plaza o personas que no llegan. Y es cómo trabajar el rigor de la información. En Twitter tú tienes tus personas allegadas, en las que tienes más o menos confianza, y bueno... Con el ejemplo que se decía, ¿no? De, de que corre un bulo por la red, este bulo le llega a alguien por mail que no tiene un Twitter o que se lo cuenta a su madre y llega a la plaza y eso genera una explosión. ¿no? ¿Dónde buscar las fuentes de rigor o cómo compartirlas, cómo trabajarlas en la plaza? Esto es un problema que me encuentro ahí a diario. Y no sé muy bien cómo trabajarlo. Creo que es algo que me gustaría llevarme de estas jornadas. Vamos, eh, vamos a intercalar otras primero. Creo que el debate es un poco difuso desde aquí. Si, pregun si hacéis preguntas más concretas quizá pueda aportar mejor. Eh, Gala contestaba antes una cosa. En Internet pueden traquear nuestra acción, conspiranoico quizás, eh, pensando un mensaje. Uso de, mensa de metáforas para construir construirlo colectivamente pensando en las personas que quieren vivir historias. Bueno, que yo no tengo móvil moderno con Twitter y realmente eh, eh, no me llega en mi círculo eso que decís, que sí que llega, que la madre no sé qué. Eh, yo vivo, somos cuatro compañeras de piso, eh, en mi círculo de trabajo tampoco tienen Twitter, mi pareja no tiene Twitter, mi familia no tiene Twitter, en van No, quiero decir, y, y, y estoy dentro de la asamblea, estoy dentro de las redes sociales, pero... Pero eh, miente. A ver. Sí. Yo soy muy nueva en Twitter y mi pregunta es si, o sea, una sensación que no tengo muy pensada eh, si ¿Una cosa que tiene mucha incidencia en Twitter pero no sale de Twitter es una mera diversión y solo es relevante cuando incide fuera de Twitter? Creo que sí, pero no estoy segura, entonces lo pregunto. A ver. Eh, yo como reflexión, porque veo que hay mucha gente que comenta eh, que en Twitter no se están reflejando todas las causas por las que luchamos y demás, eh, también como reflexión que Twitter... No se trata de que lo que está en Twitter sale al mundo real, sino que eh, hijos trópidos es trending topic a semana. Y me da la sensación de que a veces estamos sobrevalorando nuestra capacidad, eh, porque incluso ahora los, los, los, el mainstream también está usando Twitter para, para temas comerciales, para promocionar televisión y demás. O sea que es como que también deberíamos ser un, un poco conscientes de que, de que Twitter no es. Mm, no solo reflejará nuestras causas siempre. ¿Me dejáis contestar? O sea, una, me estoy todo el rato como mordiendo. Sí, pero no puedo tuitear, controlar tiempos y, y, y moderar. Sí, a ver. Eh, o sea, yo creo que es exactamente al revés. O sea, no es que el mainstream esté utilizando también Twitter, sino que Twitter es una herramienta que hemos hackeado y que era una herramienta mainstream y que hemos utilizado contra el mainstream. No es que ellos están descubriendo Twitter, sino que al revés. lo hemos, La hemos cogido nosotros y la hemos hecho nuestra. Y la hemos hecho tan nuestra que al principio Twitter era simplemente una cuestión de enviar SMS a varios amigos de manera gratuita. La gente se inventó lo de citar a, a la gente poniendo la arroba antes del usuario para que le llegara. Esto la herramienta lo lo asumió, la gente se inventó los hashtags, es decir, la almohadilla para hablar de un tema, luego la herramienta asumió eso, es decir, son las usuarias las que han ido hackeando la herramienta y las que se han apropiado de esa herramienta. Evidentemente, el mainstream eh, sigue intentando utilizar no Twitter, sino toda la esfera comunicativa, todas nuestras habilidades de comunicación, todas nuestras habilidades relacionales, evidentemente, pero al mismo tiempo, a mí, personalmente, si me mola Twitter, es porque no es, no es únicamente una asamblea política, sino sería un rollo. o sea yo Mi vida va más allá también de mis eh, sesudas intervenciones en las asambleas. Por suerte, eh, tengo también un espacio donde frivolizar con gala y decir tonterías. En, no me he pasado el tiempo. Sí, te, tengo la sensación de que, hablando de la herramienta, os olvidáis de cómo poder utilizarla. Es decir, para mí es básico dos cosas. La primera es cómo crear alianzas entre grupos muy disímiles, eso es muy importante. La segunda es cómo se construye una estética del problema que queremos abordar para que se mueva en la red. Entonces, alianza y estética. Y no basta tener Twitter para, para, para crear esto. ¿Puedo contestar? Pues ma mañana haremos solo eso. O sea, no, en serio. Era a la información. Mi pareja era adicta a la información y al Twitter y no dejaba el móvil en la cama. ¿Existen herramientas de desconexión? <ríe> a ver, había otro en relación también. Creo que Carla ha dicho, un, hecho de menos que me mires a los ojos. Problemas con Twitter. Era un poco con la misma línea, ¿no? Isaac, también necesitamos asumir las asimetrías de poder que se generan en la red. Influenciadoras, fanboys, hub centro, periferias. A ver, el de Alicia. Mi tele es el universo y yo soy un Jedi. <risa> nuestro tele no es el universo y además vivimos en nuestro HT otroleándolos del enemigo. ¿Qué más? Eh... Servicios 2.0 corporativos online. En la web 2.0, si no la pagas, no eres el cliente, eres el producto. Y bueno... Creo que nos estamos centrando mucho en Twitter y que está bien, pero que hay muchas herramientas y que es importante entender que las herramientas tienen que servir eh, para cómo nos organizamos. ¿sabes? Por ejemplo, NMN1 puede servir para algunas cosas, pero no para otras. Facebook igual. O sea, hay que entender qué herramienta sirve a qué y también ver qué herramienta necesitamos. Porque lo bueno es que con el software libre, entre otras cosas, podemos inventar las herramientas que necesitamos. También la otra idea es la, las formas de organización en la red desde el 98... Hasta ahora han cambiado mucho, siempre van a estar cambiando. Hay que ver o sea, qué necesita tu colectivo y cómo utilizarlo para que haya un buen funcionamiento. ¿no? O sea, porque hay, si quieres, como cosas más internas y cosas más externas. No lo mismo un grupo de N-1 para organizarte tu grupo ¿sabes? y trabajar con una lista de correo, que tener un Twitter que es como un espacio abierto. Sí, bueno, es verdad, yo tengo este rollo en <risa> Eh, a ver, el que hablamos como muy analógicamente el, el, el tema, la crítica al Twitter, ¿no? Pero yo lo hago al revés, o sea, las asambleas, las asambleas son un coñazo, ¿no? Entonces, para mí, anualmente ¿eh? son bastante coñazo y, y, y, y admiro mucho de las redes sociales, es la forma en la cual se adquiere el conocimiento y se produce. Por ejemplo, en el tema de las operaciones. La, la, la capacidad que tenemos de hacer operaciones con un, un PAD, por ejemplo, esto no lo se traspasa, una a, para mí, a mi modo de entender, en, en una asamblea. Somos incapaces. yo sea, me gustaría que incluso se cambiaran más las asambleas, se parecieran un poquito más a, a, a, a cómo te trabajamos en las redes. Y esta es una de las críticas. Después, otro problema que yo sí quería señalar es el tema de la pasta. O sea... No sé, que, que la, la gente que, que, que tiene que programar, que tiene que... No sé, no tenemos muchos programadores por asamblea. Necesitamos un hacker por asamblea y tenemos que pagarle, yo qué sé, para que viva para esto, no sé. Hay muchas aplicaciones que, que muy útiles que son en, en lo concreto y en lo local, por ejemplo. Ejemplo básico, en, la, en las universidades. Necesitamos una campaña de insumisión para las matrículas. Con un hacker en tu asamblea, esto lo haces en, no sé, una semana, dos semanas, pero... Si no, estas herramientas las necesitamos ya y necesitamos a alguien que, la, que las haga funcionar. Eh, pues parece que, leamos, eh, que se están acumulando unos cuantos aquí, que creo que están guay. Eh, dice uno, herramientas como Twitter son más horizontales, pero realmente rompen la dinámica de potenciación del afán de protagonismo. Eh, hay muchas herramientas que potencian el ego. Facebook y Twitter, aunque bien usadas, pueden, bien usadas, pueden servirnos. Eh, después hay otras ya que son preguntas concretas respecto a si vamos a usar Twitter o vamos a aprender cómo usar Twitter. Eh, tenemos una sesión, recordamos, y también a la gente que está viendo el streaming el domingo por la mañana de cuatro horas que se llama cómo liar la parda en Twitter. O sea que usaremos todo esto. Eh, así que seguimos con las intervenciones. Bueno, Geran una mica, ¿no? Que el problema no es, no son les de Ines, porque Ines hem no hemos good siempre, ¿no? Sino cómo les utilicen. Y pretender que todos los is not, no, no, no, no, no, no, no, que todos los no, no, que mí a mi a mi personalment han no, muy no, siguen las no, no, tú tomes no, no, tampoco puede ser. Per tant, hi dos La segunda cosa que voy a decir es que no, que no, que no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, tan no, no, no, si lo real y lo virtual es lo matéis, putese siempre produir del mes de alquensembla. Y aprofundir, o si sigui, en 140 segundos va a volver per sintetitzar y es una forma de pensar. Pero aprofundir es una otra cosa y potser 140 40 segundos, vale, no podríamos haber eh, entendido el que ens han explicado justamente antes de ¿no? Per tant. Múltiples canales, múltiples pensamientos y múltiples personas porque las analógicas también están aquí. Y molts cops la alfabetización... Eh, bueno, eh, quién es alfabet, y qui quién no. no? Tornemos a un debate muy antiguo. No? Los que no sabían leer eran analfabetos. Voy a trolear. Hola. No, yo no me es fe un, un insist que es, permítanme que de EINES virtuales, una amiga que yo las EINES, las FEM nos de fet es lo interesante de Twitter, Twitter sense la gen no es res y yo ahí sí que pienso, todos que no conecten, me es formes de fe, en com les FEM, cómo las FEM o cómo aprendí de movimientos tipo el del software libre, o sea, sigui, no es el uso que fa Facebook o de Facebook o de Twitter, cuál se va, sino... Cómo se afrontan determinados problemas y determinados hándicaps que trobas todas las zonas de prácticas que ya han tenido el seu éxito y que se han donado a la xarxa. Permítanme que esta es la parte más interesante. Sí, eh, hay una intervención ahí atrás, al fondo, veo, y si os parece será será la última. Vale. Eh, Nilska dice que necesita más de un hacker para que sea divertido, pero <risa> es que la mayoría, y esto es algo o sea, que sigue expresa un poco la dinámica de Twitter, la mayoría de las intervenciones aquí ya eh, son contestación o aportación a otras eh, anteriores. Por lo tanto, ahora ya hay muy pocas que partan de cero y no tiene mucho sentido leerlas. Bueno, Gracias a las herramientas 2.0 hemos conseguido un ejército, un enjambre de pequeños hermanos que están dando mucha información real, en tiempo real, desde justo donde están pasando las noticias, con lo cual hemos llegado a hackear el periodismo, haciendo que campañas que durante 20 años no han querido visibilizar, se han tenido que visibilizar. Y un ejemplo también ha sido ayer, que hemos hecho una huelga a la japonesa, vamos, <ríe> casi todas. ¿no? Entonces, bueno, es, es una herramienta fantástica, hay muchas herramientas fantásticas y hay muchos talleres que estamos autogestionando nosotras y estamos haciendo los sábados y los domingos en montones de casales y centros de, de juventud y cosas, para que seamos más todavía en el jambre de pequeños hermanos. Bueno, pues eh, dejamos aquí el pequeño experimento este que queríamos hacer. Eh, como curiosidad apuntar que la intervención a la intervención más larga eh, le han sobrado 60 segundos. O sea que... Eh, el esfuerzo de síntesis ha sido enorme. Evidentemente, como comentabais eh, por aquí, eh, no es un formato ni que queramos proponer como el único posible ni como el único que tengamos que utilizar. Quería ser un experimento y bueno, nos eh, tenemos dos días enteros para seguir hablando y profundizando estas, estas cuestiones y otras. Eh, así que gracias por estar aquí en el experimento y al, también gracias a la gente que ha participado en el mundo virtual. Vale. no nos hemos discutido, ¿eh? Entonces, solo cerramos algunas cosas logísticas. Eh, yo quiero decir una cosa porque eh, que, eh, tengo un poco la impresión, es impresión personal, que o sea, como estamos hablando todo el tiempo de la red, parece que despreciamos otras formas, o sea, Tener en mente que estos talleres están pensados para reflexionar sobre esto y no para decir que esto es mejor que otras cosas, otras formas de lucha, etcétera. Eh, también nuestra idea es un poco que más que solo una herramienta, tener no es una herramienta en Internet. Abre una fase, como la imprenta ha abierto una fase, y entonces no estamos solo hablando de herramientas, sino es como si estuviese. Y yo, cuando he leído la novela Q, me ha, me ha cambiado mucho la mente, porque es como una fase histórica que se abre con la imprenta, y yo me he preguntado yo dónde me hubiese posicionado ahí. Entonces, un poco lo que queremos hacer con este taller es decir, vale, aparte de todas las luchas, todo lo que ya estamos haciendo, y de nuestros afectos y de todo esto, ¿dónde en esta fase histórica nos posicionamos con, con todo esto que tenemos? Y es lo que queremos hacer. Eh, eh, sin despreciar ninguna otra opción en estos días que vienen. Entonces no será acá, será en la calle San Pau. Tenemos un programa muy que nos lo hemos currado mucho, hemos intentado condensar mucho y, y hacerlo para intentar contestar a esto. Ahora nos reuniremos para elaborar también todas estas cosas que hemos recogido y para ver dónde podemos avanzar con esto. O sea que os pedimos de venir descansado, porque serán 10 horas, pero serán... Eh, agradables, hay comida eh, en la calle San Pau 58, metro liceo o metro paralel, hay comida de 3 a cuatro y media, eh, el, eh, cuesta cinco euros y si, y si no podéis volver, y que dice a ah, llevarse el ordenador, eh, habrá conexión para que podamos probar cosas eh, todo el mundo y, y nada más. Eh, hay gente que ha venido hoy acá eh, y que no está inscrita, como hay como unas 50 personas que se han quedado fuera, eh, pero yo pienso que la gente que ha estado acá, pero bueno, esto ya me lo estoy decidiendo yo a mi bola, pero no son muchos y han pedido si pueden venir mañana y pasado, sí, no. O sea, son tres o cuatro personas que, que entonces acordaros luego mañana de, de dejar tres euros, que es la contribución que todo el mundo ha puesto para la conexión en conserva. Para